Bueno, yo soy Verónica Jiménez Belibó, estoy dictando en este momento el módulo de narrativas, análisis, interpretación. En bueno, este módulo se engancha en trabajar los métodos cualitativos de investigación social y particularmente las narrativas. Las narrativas como producción de discurso en la interacción humana, las personas producimos relatos sobre nosotros, sobre el mundo que conocemos, sobre las otras personas con las que nos relacionamos. Y lo que se propone este curso es estudiar los diferentes tipos de narrativas que existen, las condiciones de producción de esas narrativas y sobre todo enfocar en el análisis, que es una especie de caja negra en la investigación social. Entonces proponemos diferentes tipos de análisis modos de entenderlo, algunas estrategias concretas, y también, como, como casi todas las metodologías se aprenden no solamente eh, en, en el espacio de la teoría y en los libros, sino también practicándolas, también vamos a trabajar analizando determinadas narrativas como para tratar de entender bien cómo se hace. Bueno, la formación de metodología es central en el campo académico. En general, las carreras de grado tienen como las metodologías en un lugarcito ahí, eh, no demasiado desarrollado y luego no se integran con otros espacios de formación, de reflexión teórica, disciplinar. Entonces lo que nos proponemos aquí es integrar precisamente el desarrollo de los métodos y la implementación de los métodos, eh, en este caso cualitativos de investigación social con otras formulaciones de las ciencias sociales que, en general, se ven separadas. Entonces, los estudios sobre eh, la experiencia humana, sobre narrativas en diferentes espacios, eh, cómo las personas se relacionan en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, eh, en el ámbito del trabajo, y pensarlas en relación con cuáles son los métodos más adecuados, las herramientas metodológicas más adecuadas para abordar esa realidad social para poder comprenderla. Los métodos biográficos han sido históricamente, dentro de los métodos cualitativos, un, un capítulo muy importante, entonces lo que nosotros nos proponemos en este módulo es precisamente enseñar cómo se hace una narrativa, cómo se toma, cómo se lee y cómo se analiza. En ese sentido Hacemos una especie, un recorte, que es un recorte didáctico nada más porque los métodos cualitativos no, no, no se trabajan solitos sino que se trabajan en interacción con otros, en relación con otros, es lo que conocemos como la vieja triangulación o la convergencia de métodos. Entonces lo que nos proponemos aquí es desarrollar las habilidades de los estudiantes para que puedan comprender cuál es la herramienta que tienen entre las manos, entre las manos, en, en el cerebro y para que reflexionen sobre esa herramienta. Eh, lo que es interesante aquí, que a mí me parece que es una de las características de, de la maestría, es que precisamente tenemos estudiantes muy interesados, provenientes de diferentes disciplinas, esas disciplinas de proveniencia variadas enriquecen muchísimo el dictado de las clases porque los estudiantes traen eh, sus espacios de trabajo, sus problemas, sus preguntas y esto lleva a que en, la, en el aula se cree realmente una dinámica muy enriquecedora en la que se puede trabajar a partir de diferentes abordajes en diferentes espacios empíricos de investigación.